Garantía personal es un largometraje de ficción en el que la emoción, la intriga y el suspense son algunos de sus ingredientes. Su director Rodrigo Rivas y el elenco de actores están hoy aquí para hablarnos un poco más de la película. ¿Te vienes? Rodrigo Rivas, el director de esta película, Cobra Prima. Eh, ¿Cómo sientes esta acogida que ya tiene la película, esta expectativa, este elenco de actores tan grande? ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad es que es el primer día hoy, vamos a verlo, a ver un poco cómo responde el público. Por lo que hemos ido pulsando, en los festivales y tal, la película parece que está, está gustando. Y en esas estamos ahora mismo descubriendo un poco, a ver, a ver qué piensa la gente, ¿no? que es cuando la estamos sacando. ¿no? Bueno, ¿cómo fue la experiencia del rodaje? ¿Fue una experiencia complicada? ¿Se te hizo fácil? Sí, sí muy complicada. <risa> Todo, todo lo que podía salir mal, salió mal y pasó a poco como en el guión de la película. ¿no? Todo lo que pudiera salir mal, salió mal y se nos complicaron varias cosas. ¿no? Tuvimos rotura de cámara, problemas con la climatología, muchos problemas. ¿no? Pero al final, bueno, ya está ahí, ya está, anda sola, habla por sí misma, o sea que contento en ese sentido. Nos estamos con Valentín, uno de los protagonistas de la película, ¿qué tal estás? Muy bien, un poquito nervioso. Un poquito nervioso, sí, parece mentira, pero Madrid impone, el público de Madrid impone un poquito. Bueno, eh, ¿cómo ha sido la experiencia de rodaje de esta película? Pues eh, en un principio yo estoy encantado porque soy extremeño y hacía mucho tiempo que no iba por mi tierra y cuando me llamaron para hacer la película me, me puse muy contento. Rodar en Extremadura, en ese paraje tan bonito donde hemos rodado en Hervás y en Plasencia, la verdad es que ha sido muy satisfactorio y, y coincidir con Roberto y con, con Belén, que no habíamos trabajado nunca juntos, ha sido un, un placer. Y descubrir a Rodrigo Riva, que es un director que, que promete mucho. ...este rodaje mmm, cuando me llamaron... ...porque fue gracias a mi amiga Belén López que dijo... Eh, tengo una persona idónea para hacer el papel de Ana... ...tú pruébala a ver y si tal... ...y mira, de verdad, fue ben, ben, bendito... ...y la verdad que, que, que me lo pasé muy bien... ...que es una familia, ya, yo supongo que lo habrán dicho muchos... ...pero es que, eh, lo hizo como. se hizo con mucho cariño... Eh, con muy poquito tiempo, con muy poquitos medios... ...pero la verdad que, que el resultado ya lo veréis... ...que es una maravilla, yo estoy encantada... ¿Estás nervioso? Un poco, la verdad, sí, los estrenos tienen esta cosa así de tanto lío que es lo menos parecido a, <ríe> a una situación para estar tranquilo, pero bueno, dentro de un orden, estoy muy contento con la película y eso me hace estar tranquilo y estoy nervioso porque es el estreno y me gustaría que le gustara a la gente, claro. Estamos con la protagonista de la noche, con la protagonista de la película, ¿qué tal? ¿Estás nerviosa, emocionada? Bueno, es un poquillo de nervios, siempre está hay muchos compañeros y eso siempre da un poquillo de vértigo. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de rodaje? Fue pues maravillosa, tener un guión estupendo, tener a un director que sabe lo que quiere, que ha escrito el guión y tener a Roberto Enríquez al lado, eso, eso es una maravilla, es un lujo. Ha sido maravillosa porque este tipo de trabajo te reconcilia con el cine, ha sido una película muy artesana. Eh, muy cuidada, hecha con muchísimo amor, quizás no con demasiados medios, pero sí con, con, in, con un, una inmensidad de, de, de amor y de pasión por el cine. Y ha sido. Luego tenía a Belén López enfrente, que es que eso no se puede pedir más para hacer una película, y a Rodrigo Rivas, que es nuestro director, que es su primera peli, pero no lo parece. Y ha sido muy fácil trabajar con él, muy asequible a tener un diálogo artístico y no sé, ha sido muy bonito, la verdad. ¿Hay alguna anécdota o cosa divertida que haya pasado que nos puedas contar durante el rodaje? anécdota divertidas? No muchas. Bueno, había, había muchas, pero en este momento no lo recuerdo. Sé que una que era muy, muy dura, que fue que se rompió la cámara. Una cámara además que era justamente el fin de semana, estábamos todos agobiados y entonces, pues, no tuvimos que hacer otra cosa que montar una fiesta. Digo, mientras que viene la cámara no viene la cámara, montamos no con comilona y nos lo pasamos todo divinamente. Que siempre se dice que no hay mal que, por pues bien, no venga, ¿no? Pues mira, a mí lo que más me, me llamó la atención, a mí nunca me habían matado en cine entonces me, me tuvieron que matar y me pusieron un dispositivo dentro... ...que es una bolsita de, de tinta roja... ...entonces eh, tiene un pequeño detonador... ...y me pegué una leche impresionante... ...que me hizo una pequeña herida en el codo al caerme... ...y fue una sensación muy, muy chula la verdad... ...mola mucho que te maten en cine, es de mentira... ...pero mola, ¿no?... ...pero pegué un, una, un buen, una buena leche la verdad. ¿Cómo definirías a tu personaje en la película? Pues Mara es una mujer de a pie... ...una mujer que reconocemos todos... Una mujer trabajadora de provincia que de la noche a la mañana le cambia la vida y tiene que aprender a vivir con eso y a tomar decisiones que, que no son muy acertadas porque las, las hace por miedo más que por amor. Entonces, eso es como al final es como un dominó que una va detrás de otra y de otra y de otra, y, de otra y al final, bueno, pues pasa lo que pasa que no quiero revelar nada. El personaje es Alberto y en, un, en principio parece que es la víctima de la película pero al final se convierte en el héroe, es un personaje, un empresario que, que ha tenido todo en la vida, que le iba muy los negocios y de repente por una tarde de la vida le empieza a ir todo muy mal y, y bueno y eso desencadena en un, en, un, en un final terrible que no puedo desvelar hay que ver la película. Mi personaje es un tipo normal, es como esto que dicen los ingleses, un John Smith, un tipo normal, ¿sabes?, eh, un cualquiera que es policía local, tiene su familia, una hipoteca que la acabarán de pagar sus hijos, en fin, una persona normal. Pero ocurre un hecho, porque está en el lugar equivocado a la hora equivocada y con la persona equivocada y entonces ocurre un hecho que le cambia su vida radicalmente y bueno, y como es un thriller no puedo destripar mucho más, ¿no? Muy bien, ¿qué le dirías a nuestros lectores para que vayan a ver tu película el 21 de abril? Bueno, pues le diría que es una película de eso, de personajes, y que la que van a pasar un rato, que es cine español sobre todo, y la que van a pasar un rato emocionante y que espero que se agarren a la butaca y lo disfruten. Si alguien que disfruta así, yo disfruto así. Pues yo le diría que vayan a verla, primero porque es cine español, segundo porque es cine extremeño, que es un cine que de mucha calidad, desconocido todavía y que poco a poco se está abriendo camino. Y tercero, es una película que el guión está muy bien construido, la trama te engancha desde el minuto uno y es una película que te va llevando poquito a poco, poquito a poco y te, y te engancha hasta el final. Sin duda que la vayan a ver porque además el tema es muy actual y con grandes interpretaciones. Pues yo os invito a todos en el 21 a abril a ver la película porque es una historia donde desde el principio te agarras a la butaca, te tiene pendiente porque los personajes toman unas decisiones que no sabemos hasta dónde van a llegar y, y, y te engancha, te engancha a la película ...la gente que ya la ha visto, la hemos estrenado en dos festivales... ...y la gente ha respondido muy bien a la película... ...es una película que hay que ver... ...que a veces se hace muy, bueno, muy buen cine español... ...y en este caso Garantía Personal lo es. Pues mira, porque es un thriller de intriga... ...es... Eh... ...de todo lo que está pasando actualmente... ...de la corrupción, de muchas cosas... ...pero no solo se queda en, en lo malo... ...también hay un poquito de comedia... ...hay un poquito de, un poquito de todo... Eh, ...yo os recomiendo que vengáis a verla... Porque, ...porque no va a pasar desapercibida... ...de verdad que, que está muy bien, muy bien. Pues que es una película que te atrapa... ...desde el principio hasta el final... ...por la tensión, por la emoción... ...que es un thriller... ...que tiene tintes de comedia también... ...y sobre todo es un Lenoir, es un cine actual... Es un cine de personajes y es un cine también de, de relaciones, de que habla de la condición humana y eso me interesa mucho. Pues yo les diría que me parece que es una película, es un thriller diferente porque es un... Yo si tuviera que, que ponerle, un, eh, que meterlo dentro de alguna casilla, cosa horrible, pero bueno, eh, le llamaría un thriller, un thriller rural, ¿no? Porque normalmente este tipo de thriller con tema financiero económico se pueden desarrollar en las grandes cities. Esto no ocurre ahí, ocurre en una pequeña ciudad de provincias y es un ambiente rural y toda la galería de personajes rurales que aparecen le da un sabor muy, muy potente y a mí me parece una magnífica película.